El protagonista de esta historia es Amane, un chico frío de pocos amigos que cursa secundaria. Cierto día mientras iba a casa, en medio de la lluvia se encuentra con una chica, y al darse cuenta de que estaba triste, fue a preguntarle si estaba bien. Esta era Shina, la chica más popular de su escuela. Como ella se mostró distante, él termina dándole su paraguas para que no se enfermara, lo que causó que al día siguiente Amane despertara resfriado. Nos cuentan el qué era tan popular y era llamada Ángel. Cuando vuelve a casa se encuentra con que Shina lo estuvo esperando para darle su paraguas. Como él vivía solo no tenía nadie que cuidara de él. Y al darse cuenta de que él estaba resfriado, ella se propuso ayudarlo. Pero antes nos sorprenden con que era su vecina todo este tiempo. ¿Qué? Ya que le daba pena su forma despreocupada de vivir, Amane se propuso a limpiarlo, y viendo lo malo que era, ella también lo ayudó a hacerlo. A